El Estado plurinacional e intercultural establecido en la Constitución promueve el diálogo entre culturas, la conservación de saberes ancestrales y la educación. Buscando siempre el buen vivir de los ecuatorianos.